é e ¿Hay alguien monárquico aquí okay. o no qué? No, no hay nadie monárquico aquí, ¿no? ¿Hay alguien monárquico? Bueno, esta, esta canción cuenta de historia, que un día estaba jugando las cartas y de repente cogiendo, robando de, del mazo, de repente me sale... me sale un rey de los cuatro que hay, pues me sale uno que, que sería el cinco, el rey de gastos y... no, Bastos, el rey de no, el rey de gastos. Es normal, que yo pensaba que era el de bastos y salió de bastos. ¡No, ahora me voy a enrollar para... para el de bastos! Tchau, e De Ucrania que fue anarquista durante unos años. Casa, ¿no? Y bueno, novia bueno. hijo puta. Novia Novia. Más novia. Como Mac McDonald's, pero cabrón. Verlo pero... en Wikipedia. Vamos. Tenemos novia! bastardo. ¡Vamos, Luis, no sé por qué. <risa> <risa> la derrota, la perdida y no el corte, el no anda mal y en manos de la en el que está subiendo, llamando a Es sí. el no los campos! ¡Y que no ese cambio! ¡Fuera! y no ¡No se a ¡No se ¡No a ¡No se Porque siempre me está contando historias de la mili la puta Milly. Espérate, espérate que, que me tengo que deshacerte. ¿Alguien quiere hacer la Milly? Sí. ¿Quieres deshacerte a esto? Deja el vino, tú. Deja el vino, anda Aquí que hay un, un vacío espacio temporal, ¿o qué? pasa aquí? Eh, el vacío, un poco, hijo de puta. mí para que Ahí tenéis no miedo, no me lo hizo, ¿verdad? Ah, bueno, No estoy mirando <laughs> Un palo, un palo, que me está haciendo, mientras tú sufres, esperas que lo pierdo un palo, un palo, que me está haciendo, toma lucha, duda, pelado de. Una lutadura, Denlo, denlo! <tose> ¡Alguien tiene una guitarra! <tose> ¡Alguien tiene una guitarra! <tose> <tose> nos ha jodido una cuerda! El no, no, no, no, de no, no, no, Dale, comienzó a morir. De morir la mente Les pasa María Luisa, vamos todos.